Bienvenidos, esto es Economía y Finanzas en 60 segundos. El titular de la unidad antilavado, José Batella, dijo que los dólares que están en cajas de seguridad son desestabilizadores. Oficializan a Méndez al frente de la Unión Industrial Argentina. El INDEC informó que siguió subiendo el desempleo. Las noticias. El titular de la unidad de investigación financiera, José Batella, dijo hoy que los dólares que los ahorristas tienen en cajas de seguridad son desestabilizadores, la peor desestabilización del sistema económico. Y dijo que la medida que el gobierno está tratando de instrumentar para fomentar el blanqueo de capitales, apunta a esas divisas. Finalmente, después de varias idas y vueltas, la UIA va a oficializar al frente de su entidad a Méndez, quien ya había ocupado ese cargo. De esta manera sucederá a José Ignacio de Mendiguren y estará secundado al frente de la entidad empresaria por Luis Bernaza del grupo Techint. Subió el desempleo en los últimos tres meses, se perdieron 255 mil puestos de trabajo, lo informó el INDEC. Esto significa que la desocupación trepó al 7,9% y en algunas ciudades ya alcanza el 10%. Ya hay más de un millón de argentinos sin empleo y los rubros más afectados son los vinculados con la construcción y la actividad inmobiliaria que fueron afectados por el cepo cambiario. Gracias por acompañarnos y recuerden que pueden seguir informándose a través de Clarín Web TV. What? <laughs>